Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de referentes éticos en salud mental. Esto tiene varios problemas. En general, en nuestra cultura, solemos pensar que lo, un referente ético es necesariamente un código deontológico. ¿A qué me refiero? Tenemos una visión frecuente de a, asumir que un referente ético es una serie de prohibiciones. Y esto está bastante lejos, tanto de la visión que existe detrás de los referentes que sí son deónticos, como también en la visión de la ética como una herramienta para garantizar la excelencia profesional. Es decir, una ayuda más que una serie de prohibiciones. Y por supuesto, el otro problema es que el término salud mental ha quedado muy señalado por los problemas, por las enfermedades de salud mental. Y realmente, cuando nosotros hablamos de salud mental, estamos hablando de capacidades, de aquellas habilidades que tenemos y que se pueden potenciar para lograr adaptarnos mejor a al mundo cambiante y demandante en el cual vivimos.